Vamos a volcar la página, vamos a dar la bienvenida a quien es eh, la autoridad. Voy a, voy a recurrir aquí a mi, a mi chanchullo, Va a disculpar, eh, doctor, porque si no voy a equivocarme y eso sería muy grave. Director del notariado plurinacional, DIRNOPLU, así se llama esta instancia que depende del Ministerio de Justicia. El doctor Milton Barón, querido Milton. Apreciado gringo, sabes el afecto que te tengo. ¿Seguro? Buen día. Mutuo. Precíproco. Así es. Buen día a ti, por intermedio tuyo a la masiva audiencia del programa y feliz de estar en este diálogo contigo. Yo más feliz todavía, no lo vas a creer. Eh, ¿Qué hace el director nacional del notariado plurinacional? ¿Qué es esa instancia? ¿Por qué no le cuentas un poquito a la gente? Quizás ahora haya gente que esté escuchando Dirno Plu, ¿no? Esa, esa es la sigla. Claro que sí. ¿Qué es el Dirno Plu? ¿Qué hace? Bueno, el Dirno Plu es la dirección del notariado plurinacional. Es una entidad que tiene bajo su responsabilidad la parte administrativa de control y fiscalización al sistema notarial boliviano. En el país tenemos hoy en día 943 cargos notariales producto de las últimas creaciones que hicimos y eh, las notarías están ubicadas trabajando en todo el país, en todos los municipios de Bolivia, y pues a través de las notarías, como todos conocemos, se eh, hace una serie de documentos que hacen a nuestra vida cotidiana. Correcto. ¿943 notarías hay en toda Bolivia? Así es. Antes, eh, hasta hace unos tres meses, teníamos 828 cargos notariales, pero nosotros hicimos un estudio para establecer si acaso cada municipio tenía la cantidad suficiente de notarías. Ya. Vimos que en algunos casos faltaba y de ahí que se creó 115 nuevos cargos notariales. Solo para darte dos ejemplos, en el caso de la ciudad del alto únicamente habían 33 notarios, era insuficiente para, para, la para una población tan grande de población que tiene. 33 Por supuesto, notarías apenas, apenas. Entonces, eh, ahí creamos 35 nuevo car nuevos cargos, de tal manera que tenemos en la actualidad 68. En el caso de Santa Cruz también eh, se tuvo que aumentar eh, 34 nuevos cargos notariales, solo habían 114. Entonces, hoy en día te podría decir que cada municipio, cada ciudad... Capital de Departamento, Ciudad Intermedia, tiene la cantidad suficiente de notarías para que el servicio, el acceso al servicio de la gente esté totalmente garantizado y lo hagan en términos de comodidad y no tengan que hacer colas como ocurría antes. Correcto. ¿De quién depende que se creen más notarías y haya más notarios en el país? De la esa decisión. De la dirección eh, que presido, entonces nosotros hacemos el estudio, las direcciones departamentales eh, hacen los balances correspondientes y mediante una resolución administrativa se crea. Ajá. Y esto significa que cuando se crea, eh, el Estado tiene algo que ver con la notaría, digamos, tiene que mantenerla, tiene que pagarle al notario un salario. ¿Cómo es la relación, el vínculo del Estado con los notarios o las notarias? Mire, eh, el rol del Estado a través del DIRNOPLU de es simplemente encargarse de la parte administrativa, del control, de la fiscalización, es decir, de dirigir el servicio, eh, en una frase. Mm, respecto al tema eh, ya de la relación, mm, te cuento que la ley establece que los notarios... ...realizan sus funciones de manera privada... ...es decir que no tienen un salario... ...no son precisamente funcionarios públicos... Eh, ...con algún grado de dependencia... ...no, entonces cada uno de ellos... Eh, Genera su propia notaría, su despacho, corre con todos sus gastos, únicamente lo que hay es un arancel. Pero te vuelvo a decir: o sea, todo el tema de control, de fiscalización, de las directrices administrativas para el que el servicio funcione de buena manera, está a cargo de la Dirección Nacional y Correcto. las departamentales. Correcto, estamos hablando con eh, Milton Barón, que es el, el director del Notariado Plurinacional, ¿no? De la Dirección del Notariado Así Plurinacional. Tocaste un tema que me parece muy importante y muy sensible. Eh, dijiste arancel en algún momento. Uh -huh. eh, ¿Cada uno fija su arancel? ¿Cada notario tiene su propio arancel? Eh, o, ¿O es más bien ese sí uno de los momentos en los cuales el Estado entra y dice, señores, estos son los aranceles? ¿Quién fija esos aranceles de los notarios? Fija la dirección nacional en coordinación con el Ministerio de Justicia, de cuya instancia dependemos, y bueno, el arancel es único en todo el país, no puede ningún notario establecer sus propios precios, eso está definido por el Estado. Correcto, no está librado a la, no. a la oferta y demanda, digamos, no. aunque eventualmente podría darse el caso, digamos, que tú hables con el notario y digas, bájeme pues doctor, digamos, y él de pronto te haga, no sé, un precio o no existe esa posibilidad. Pero nunca digo. podría subir, subir no. o sea, pasar el subir, arancel. No, subir, no. De pronto por un gesto solidario con una persona necesitada, de pronto él puede podría, bajar sí. un poco cubriendo él seguramente. Mm -hmm. eh, eh, la, el grado de dependencia o de relación que tiene el notario, además de términos de fiscalización, este tema que hemos hablado del, del arancel, etcétera. ¿Qué otras cosas más hacen ustedes, por ejemplo, si de pronto se integran o saben o les llega información de que hay un notario que está haciendo mal las cosas, ¿no? que cobra y no hace bien el trabajo, o deja el trámite que dure meses, etcétera, etcétera. Es decir, un funcionario que no hace, o un, perdón, un notario, quiero decir, no funcionario, un notario que no hace bien su trabajo. Eh, ¿se, ¿Se lo puede denunciar, por ejemplo? ¿Ustedes ahí actúan? Por supuesto que sí, porque bajo nuestra responsabilidad está el régimen disciplinario. Tenemos instancias de procesamiento a los notarios. Eh, tres sumariantes a nivel nacional, uno que atiende toda la parte del oriente, otro los valles y otro la zona del altiplano. O sea, es como una especie de justicia para los notarios. Exactamente, justicia disciplinaria. ¿no? Ante, una, ante una denuncia se activa este mecanismo. Exactamente, se activa en una primera instancia a través de los sumariantes y en grado de apelación resuelvo yo. Ajá. ¿Y eso es rápido? ¿Es un trámite rápido, digamos, entre que yo sí. denuncio y hay alguna novedad? ¿Es, ¿O es muy largo, como, como generalmente sucede en la justicia? Tiene sus plazos correspondientes, eh, pero te diré que tenemos cero mora procesal disciplinaria en la dirección. ¿Llega mucha o sea, demanda? ¿Hay mucha demanda? Eh, sí, sí. ¿Sobre hay, todo qué denuncia, Hay bastante, ¿Qué es lo Hay más bastante. Te cuento que el año pasado concluimos con... 73 procesos disciplinarios a nivel nacional. Ya. Eh, en algunos casos, cobros por encima del arancel, eh, a veces no necesariamente hacen su trabajo acorde a la norma, es decir, no, no cumplen todos los requisitos. Hay una diversidad de quejas y denuncias que, que llega. Seguro que sí. Eh, si yo quiero ser notario, por ejemplo, estoy viendo ahorita un abogado que de pronto no le va bien en su bufete y dice quisiera ser notario, ¿es, es solo cuestión de querer o hay que, hay que someterse a algún tipo de procedimiento? Entiendo a propósito uh -huh. que hay un, una convocatoria ahora mismo, ¿no? Sí, sí, hay que someterse a un proceso de convocatoria pública, examen de competencia, concurso de méritos y precisamente ahora estamos con esa convocatoria. El plazo para las postulaciones es hasta el 25 de noviembre del año en curso. Inicialmente era hasta este 23 de agosto, pero decidimos ampliar... Hasta el 25 de noviembre. 25 de noviembre. Perfecto. Ampliamos a pedido de los propios postulantes. En este momento, para los 251 cargos que hemos convocado, ya hay más de mil personas que están tramitando requisitos. Hay una alta expectativa. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es... Eh, evaluarles y todo el sistema notarial boliviano en la actualidad y a partir del año 2018 son institucionalizados, es decir, son de carrera. ¿no? Eso significa que su permanencia es indefinida, sujeta a la aprobación de su evaluación de desempeño que eh, tiene que realizarse cada dos años. Entonces, eh, la perspectiva del notario en términos de permanencia, es garantizada y estabilidad siempre que haga bien su trabajo. Eh, estos 251 cargos que hemos convocado, porque habían acefalías de los anteriores cargos y más los de Nueva Creación 115 que llevamos a efecto, eh, nos va a permitir eh, contar con nueva gente en el servicio notarial y obviamente eh, ellos, como tú sabes perfectamente, querido gringo, ...tienen que pasar por un proceso de verificación... ...del cumplimiento de requisitos... Eh, ...hay un examen escrito que se les va a tomar... ...con participación del sistema de la Universidad Boliviana... ...y finalmente hay una entrevista... ...la estructura de calificación para esta convocatoria pública... Eh, ...nos marca que eh, 40 puntos está destinado... ...para la calificación de sus méritos... ...de su trayectoria profesional, académica... ...sobre 40 puntos dan el examen escrito... ...y 20 puntos eh, tiene el puntaje de la entrevista. Eh, la ley establece que acceden a los cargos las máximas calificaciones. Por eso es eh, la meritocracia acá fundamental. Uh -huh. Entonces las 251 mayores calificaciones van a entrar a estos cargos... ...y eh, de acuerdo al cronograma reformulado que tenemos... ...estaríamos ya posesionando a los nuevos notarios en el mes de marzo de la siguiente gestión es un proceso que tiene su tiempo porque precisamente se busca seleccionar a la gente más idónea posible dentro de un proceso totalmente transparente que obviamente tiene sus etapas y sus tiempos lógicamente. naturalmente, entonces los interesados tendrán hasta el 25 de noviembre como fecha límite Así para es. manifestar su voluntad de participar en este proceso Así después es. del 25 ya se va a cerrar y se va a iniciar el, el calendario para las otras instancias, ¿qué significa esto? hablando de 251 nuevos cargos que se van a agregar a los 943 actuales, para, para llegar a un total mayor, o, o hay simplemente son acefalías, ¿cómo, cómo más, ¿a cuántos notarios llegaríamos en marzo del año que viene, digamos, una vez concluido este proceso de selección? Llegaríamos en marzo de la siguiente gestión a 943. A 943. Porque teníamos antes 828 cargos, Correcto. creamos nuevos 115, Correcto. lo cual totaliza los 943. Perfecto. Eh, en términos de, de trabajo ya del, del, de los registros que hacen los notarios, las notarias, ¿cómo se lleva este tema de, de los notarios con la informática, con la, con la computación, con todos estos temas, las nuevas tecnologías que se han ido incorporando y que obviamente a una velocidad impresionante han dejado atrás los, los libros, los registros, o, o, o no necesariamente, hay una suerte de convivencia digamos con las viejas prácticas de los años 40, 50, cuando había máquina de escribir con mucha suerte, por eso también muchas cosas son manuscritas, no? Sí. Los, los testimonios, qué sé yo. Eso. Eh, en fin, ¿cómo está eso? ¿Cómo se lleva el notariado con la, con la informática y con las nuevas tecnologías? Hemos dado un salto trascendental. Eh, mira, el 20 de junio hemos arrancado con la implementación del sistema informático del notariado plurinacional. ¿En qué fecha? El 20 de junio. Ah, recién, hace recién, poquito. hace poco. Ya. Entonces, eh, ya pusimos en marcha el Simplu, el sistema informático del notariado plurinacional. Ahora, los documentos notariales, todos son realizados desde la plataforma informática, es decir, que ya son firmados digitalmente, ya usamos la firma digital. Eh, por lo tanto, las medidas de seguridad han cambiado, ahora son digitales. Los nuevos documentos, por ejemplo, tienen un código QR, a través del cual tú, mediante un teléfono celular, por ejemplo, puedes eh, leerlo, y ves tu documento en la plataforma digital, por un lado. Cada documento tiene su código único que lo individualiza. Además de eso tiene un código Hatch, que es un resumen alfanumérico en 32 caracteres del contenido íntegro del documento. Y lo fundamental lo que te decía, son firmados digitalmente. Entonces, eh, tenemos el archivo digital y por si eso fuese poco, eh, tenemos también el archivo físico, es decir, ambos, físico y digital, pero ya documentos mucho más seguros, ¿no? La firma digital es algo que te garantiza que el documento no sea modificado. Entonces, el sistema informático, además de agilizar los tiempos de atención, de darle mayor transparencia a la gestión notarial, por sobre todas las cosas, le asigna la máxima seguridad a los documentos notariales. Han quedado atrás, eh, querido gringo, 164 años de un la manera de trabajo manual, como tú decías, inclusive en los inicios, manuscritos, luego con la máquina de escribir, luego entró la computadora, pero no había ningún sistema informático. Hoy, con el sistema inclusive, las notarías pueden interoperar unas con otras, el sistema notarial con otras instituciones también. Por ejemplo, solo te doy un datito del tema de la interoperabilidad. Eh, ahora ya no van a haber errores en los nombres. ¿Por qué? Porque interoperando entre las notarías y el CEGIP, la identidad exacta sale de los datos del CEGIP. ¿no? Entonces ya no hay errores. Entonces es una muy buena cosa. Y así con otras instituciones, con el CPEC, lo propio, interoperamos. Entre notarías interoperan, por ejemplo, para ver si un poder eh, otorgado en La Paz... Eh, ya está revocado, caducó en su mandato, etcétera, o no, está vigente o no. Entonces, eso lo ven. Entonces, mejora. ¿Desde cualquier punto del país? Sí, desde cualquier punto del país. Entonces, ya no necesitan hacer la llamada telefónica, pedir, véanmelo, este poder está vigente, sí o no. Bueno, ahora es en línea, al instante. Entonces es una modernización enorme, es un salto tecnológico importantísimo el que hemos dado dentro de las políticas del gobierno electrónico que lógicamente rige para el conjunto de la administración pública en nuestro país. Correcto, Simplus se llama el sistema. El Simplus. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente en estos primeros meses? Hablando de junio a agosto, eh, ¿la gente recurre, apela al sistema, me imagino? Sí, sí, sí, muy buena, muy buena, querido gringo. Estamos ya acercándonos a los 200.000 documentos notariales realizados desde la plataforma informática. Ya estamos cerca de llegar a los 200.000. ¿Y eso qué significa, digamos, en términos comparativos con el viejo sistema? Eh, eso, eso tomaba seguramente más tiempo. En dos meses no se hacían 200.000 manuscritos es, y cosas así. Sí, sí, definitivamente es mucho más ágil. Eh, ...la atención, más rápido se hacen los documentos... ...y por eso también sube el número, ¿no?... Eh, ...por un lado... ...y por sobre todas las cosas... Eh, ...yo te diría... La, ...la mayor... ...virtud, atributo del sistema... ...es la seguridad... Eh, ...había mucha eh, falsificación de documentos... ...ahora... ...con las nuevas medidas de seguridad... ...la firma digital... El código QR, o sea, todos pueden verificar su documento, como te decía. Entonces, creo que sobre todo en términos de beneficio para la gente, dos cosas fundamentales. Garantía de la seguridad, para que no le falsifiquen sus documentos. Y lo otro, mayor agilidad en la atención. Interesante. Eh, ¿Cómo hacer si yo eventualmente tengo un problema con un notario una notaria, ¿dónde puedo recurrir? ¿Cómo hago para, por ejemplo, plantear mi queja, mi denuncia y decir, señores, esto está pasando? Eh, ¿Tienen ustedes un, un lugar físico donde la gente puede acudir? ¿Hay algún sistema a través de las redes sociales, etcétera, internet? No sé, ¿cuál sería el camino para, para hacer, conocer un reclamo, una demanda? A personarse ante nuestras oficinas, eh, te decía, tenemos tres sumariantes. En el caso del oriente, el sumariante tiene como lugar de sus funciones a la ciudad de Santa Cruz. Está sus oficinas ubicadas en la dirección departamental entonces ahí pueden apersonarse y formular la denuncia correspondiente en el caso de la región andina el sumariante tiene como lugar de funciones la ciudad de La Paz nuestras oficinas están acá cerquita en la costa Nerita, eh, frente al mercado de las flores ahí está la oficina del sumariante y en el caso de los valles, el sumariante eh, está en Cochabamba, en la dirección departamental. Entonces, ahí pueden formalizar sus denuncias. ¿Por vía por plataformas, por internet? No, todavía no hay eso. Todavía cosa? no, pero eh, seguramente ya en no muy largo tiempo también eh, habilitaremos esa manera de interactuar y de recibir eh, denuncias. Correcto. Algo más que quisiera decirle el director del... De la dirección nacional, del de notariado plurinacional a la, a la gente que nos está viendo en este momento? Estamos eh, en procura de lograr eh, un servicio de excelencia. A eso apunta el Simplu, la modernización, la agilización de los trámites, la mayor seguridad, eh, la creación de nuevos cargos notariales, lo propio, darle suficiente cantidad de notarios a la gente y... Otra tarea importante que hemos realizado al inicio de nuestra gestión, evaluar a los notarios. Como te decía, los notarios desde el 2018 son de carrera, pero la ley dice que se los tiene que evaluar cada dos años para que continúen en sus funciones. Lamentablemente no se hizo esto antes. Nosotros lo hicimos, los notarios ahora ya están evaluados, ya los que continúan han pasado ¿no? por ese proceso de evaluación ...que mide tres indicadores fundamentales... ...uno, el tema disciplinario... ...dos, la calidad del servicio... ...y tres, la actualización académica... ...dicho de otra manera... ...los notarios para continuar en sus funciones... ...tienen que actualizarse en sus conocimientos... ...tienen que seguir estudiando... ...hacer posgrados, eh, hacer cursos, etcétera... ...dos, tienen que atenderle bien a la gente porque si tienen procesos disciplinarios, sobre todo por faltas graves o gravísimas, eso es gravitante para que puedan perder su cargo notarial. ¿no? De y eh, lo, lo otro que, que te decía es, eh, bueno, hemos dicho actualización académica, el tema disciplinario, atenderle, el tercer elemento, atenderle bien a la gente atenderle de manera diligente, con mucho respeto, es decir, cumplir el conjunto de la normativa que rige sus funciones. Entonces, con todas esas cosas, te vuelvo a decir, el horizonte del servicio es lograr eh, una función, es atender a la gente de buena manera, tener un servicio de excelencia. Ojalá lo logremos, estamos en ese propósito y pues... Eh, todos sabemos que algún rato pasamos por alguna notaría y este servicio tiene que ser prestado de la mejor manera posible. Definitivamente, es como la casa del jabonero, ¿no? Así es. El que no cae resbala. 25 de noviembre, entonces, insistiremos en este concepto, la fecha límite para que quienes deseen integrarse al sistema notarial nacional puedan hacerlo, ¿no es cierto?, hasta el 25. ¿Cómo se hace el trámite? ¿Hay una página web o es ir personalmente a algún lugar para anotarse, para registrarse y decir yo quiero participar en este proceso de elección? Sí, hasta el 25 de noviembre es el plazo para la presentación de postulaciones. Nosotros tenemos un sistema informático a través del cual los postulantes se van a preregistrar, pero ya eh, a tiempo de formalizar su postulación tienen que hacerlo en sobre cerrado con todos los documentos. Por cierto, son 17 los requisitos que tienen que cumplir. Todos los detalles de la convocatoria. ...requisitos, reglamentos, resoluciones administrativas... ...todo lo van a encontrar en nuestra página institucional... ...dirnoplu.gov.bo... ...ahí van a ver la información en su integridad... ...les invito a que visiten nuestra página... ...a la dirección que acabo de eh, mencionar... ...y a postularse a las abogadas, a los abogados de nuestro país... Eh, a estos cargos, reitero, les damos la absoluta garantía, el reglamento así lo establece, este va a ser un proceso totalmente transparente y meritocrático. Por lo tanto, nosotros eh, creemos que va a haber una altísima cantidad de postulantes y pues eh, va a ser un gusto llevar a cabo este proceso de evaluación y lograr que la gente más idónea, los más calificados, se constituyan a futuro en los nuevos notarios. Seguro que sí. Eh, agradecerte, Milton, por la visita. Nos ha, nos ha gustado mucho volver a saludarte, ver que estás trabajando en esta, en esta actividad tan noble, pensando en la gente, en la sociedad. Así que, bueno, pues estaremos más adelante seguramente volviendo a encontrarnos acá para ver cómo va yendo este, este proceso de selección. Y, por supuesto, cualquier otra actividad o novedad que surja desde Dirnoplu nos va a encantar como comunicarla a la opinión pública. Un gustazo como siempre, ¿sí? Todo lo mejor y, y un saludo a todos los que trabajan allá en la, en la dirección. Para mí una satisfacción enorme sí. haber conversado contigo, querido gringo. Eh, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Un excelente periodista, <ríe> bueno, tú, con todos los antecedentes que acreditan aquello. ...y un gran presidente del Senado que hemos tenido... ...no me lo recuerdo... Yo, ...yo he tenido la, la fortuna de trabajar contigo... ...y sé de tu calidad bueno, enorme, gracias. profesional... Bueno, ...y por sobre todo las cosas tu calidad humana... Bueno, muchas ...extraordinaria... Gracias. Pues ...por tanto, Spiro, pues ya me has, me has dejado... Eh, pues, confundido <risa> muchas gracias Milton a en todo caso gringuito que eh, tengas un buen día muchísimas gracias eh, oportunidad. hasta la próxima hemos dialogado hasta acá con el doctor Milton Barón él es el responsable de la dirección del notariado plurinacional con esta convocatoria y estas interesantes novedades pensando sobre todo en quienes hacen sus registros acuden a los, eh, a los notarios y notarias y a veces lo hacían con ciertas dudas incertezas, bueno ahora eh, parece que todo está bien encaminado, nos alegra mucho por ello